Muy buenos días, mis amados hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Hoy te enviamos el más caluroso saludo y con el deseo de que Dios bendiga tu vida y bendiga a tu familia. Y precisamente vamos a estar orando hoy por tu familia. Hoy vamos a estar orando por tu familia. Así que te invitamos para que tomes la mejor actitud. Y hoy ores por tu familia. Hoy es un tiempo de oración por la familia, desatando a tu familia. Vamos a desatar en este día con nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que bendiga a tu familia, que quite toda maldición, que la desate de toda maldición y que desate bendiciones sobre ella, sobre tu familia. sé que te invitamos para que te unas a este tiempo de oración. Vamos a estar leyendo en esta preciosa mañana unos versículos que se encuentran en el Salmo 127. Salmo 127, dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan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 no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Gloria sea el nombre del Señor. La importancia de tener en cuenta a Dios en nuestra familia. Muchos forman familias sin pedir la dirección de Dios y guían familias también sin la dirección de Dios y tienen los problemas, las dificultades. En fin, pasan cosas que no deberían pasar en la familia. Hoy la familia, como hace mucho tiempo, sufre ataque, sufre ataque del enemigo, se observan familias divididas, familias donde se pierde el respeto, donde no hay comunicación entre padres e hijos, donde los hijos no se sujetan a la autoridad, en fin, cantidad de problemas que hay en la familia, y familias que están produciendo hijos que se convierten muchas veces en gran cantidad cada vez más, en un problema para la sociedad. Es que tus hijos deben ser para el Señor. Y hoy vamos a estar orando en el nombre de Jesús de Nazaret para que tu familia sea restaurada. Tu familia sea bendecida por el Señor. Así que únete a este tiempo de oración y digámosle al Señor, Señor, gracias por este día. Gracias por estar con nosotros como poderoso gigantes, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, nos bendices, Señor. Nos tienes en bendición. Grande, grande Señor, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras infidelidades, tú sigues ayudándonos Señor. Tú eres el Dios que bendice a la familia. Gracias te amo Señor. Mira cuántos problemas hay en el seno de la familia. Dios mío, hoy oramos para que traigas tú la armonía entre los hermanos Señor. Mira hermanos que se pelean entre sí. Hasta por herencia Señor, están peleándose los hermanos cantidad de, de problemas que hay entre los hermanos, aún desde la más tierna edad, hermanos que no tienen armonía con su otro hermano, Dios mío, mira la cantidad de, de cosas que están pasando en la familia, Dios Dios de la gloria, por eso hoy queremos pedirte que bendiga a toda y cada una de las familias, Dios bendice a las familias, Dios bendice a nuestras familias, Dios mira que necesitamos que tú bendigas Nuestros hogares, nuestra familia. Tu palabra dice que si Jehová no edifica a la familia, no edifica a la casa, en vano es todo, Señor. Por eso te pedimos perdón por nuestras decisiones apartadas de ti, apartadas de tu palabra. Dios mío, mira las dificultades que hay en la familia en cuanto a la economía. Dios de la gloria. Mira cuántos hogares en estos tiempos están padeciendo necesidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que los padres, los cabezas de hogar, cabeza de familia, que vuelvan a ti en arrepentimiento, en oración, pidiendo tu ayuda, pero también comprometiéndose a vivir conforme a tus preceptos, saber administrar el dinero, lo que tú pones en sus manos de una manera correcta. Pedirte a ti perdón por el mal uso que hemos hecho por el dinero, con el dinero, Señor. El mal uso que le hemos dado el dinero, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo y también queremos ser obedientes en la manera como gastemos el dinero, Señor. Dice tu palabra, queremos honrarte a ti con todos nuestros bienes, Señor. Debemos honrarte a ti con todo, aún con el dinero, Padre de la Gloria. Debemos apoyar tu obra en el nombre de Jesús de Nazaret también, Padre de la Gloria, que no olvidemos tu presento. Tu palabra nos dice que tú eres el Dios que provee todas las cosas. Tú eres Jehová y el Dios que provee todo, Señor. Todo proviene de ti. Por eso hoy estamos pidiendo a Dios de la gloria que abra las ventanas de los cielos, que mandes bendición a la familia que necesita, la familia que está en necesidad hoy, Señor, que no tiene para sus alimentos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, provee, provee para la alimentación de Dios mío, el pago de los servicios, el pago de todas las obligaciones, Dios de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, provee, Señor, en el nombre de Jesús, para todo lo que es necesario en una, en una casa, en una familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Dios, gracias, gracias te damos, Señor. Hoy queremos que se desaten todas esas maldiciones que están en la familia, sean quitadas de en medio, Señor. Desata a la familia de toda maldición. Quítale toda maldición, Señor, que se vayan. Maldición de pobreza, Señor, de escasez, de ruina, Señor, de deuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, se vaya de la familia, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, mira cuántas necesidades están atravesando la familia. En el nombre de Jesús, de Nazaret. Hoy estamos orando, Dios de la gloria, para que tú traigas bendición a la familia, trae bendición a los hogares. Provee, Señor, abre fuentes de ingreso. en el nombre poderoso de Jesús. Y nos arrepentimos. Es necesario, un estimado hermano, que usted se arrepienta por el mal uso que le ha dado el dinero en tiempos pasados, pero ahora se proponga a gastarlo en lo que agrada a Dios, en sostener a su familia no en vanidades, no en cosas de vicio, no en alcohol, no en licor, sino en lo que aprovecha para bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sana, sana la finanza, Señor, de la familia. Trae sanidad a la finanza en la familia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, desata las bendiciones, que tu bendición venga sobre la familia. Dios mío, se ha vuelto como ver a familias en pobreza, Señor, en escasez en estos tiempos de crisis económica para muchos, Señor, nuestra esperanza eres tú, tú eres el Dios de la abundancia, tú eres el Dios que provee, para ti no hay nada imposible, y a pesar de que los economistas, los gobiernos, todos digan que la economía va hacia abajo, Señor, tú siempre provees para los tuyos, estamos en bendición y seguiremos en bendición, porque hemos creído en el Dios que todo lo puede, nosotros estamos aferrados a ti, Señor, y confiados en ti, Señor, Dios mío, gracias, Señor, oramos, Dios de la gloria, para que, Dios de la gloria, tengamos hijos que no sean dañados por el comportamiento de sus padres, hijos que sean guiados de manera correcta en tus caminos, Dios, oramos en el nombre de Jesús, Dios mío, que hayan esposos honestos, que no sean infieles, padre, esposas, que no sean resentidas, Señor, que se le vaya su resentimiento con sus esposos, Señor. Dios mío, declaramos palabra de bendición sobre la familia. Declaramos que la familia es bendecida por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos al esposo, bendecimos a la esposa, bendecimos a los hijos, Señor, bendecimos todo el núcleo familiar. Hoy se desata la bendición sobre la familia, en el nombre poderoso de Jesús. Refrendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que Satanás el diablo haya puesto sobre la familia. La palabra del Señor dice que una familia dividida no continúa. Una familia dividida cae, Señor. Por eso hoy oramos por la unidad familiar. Declaramos que tu familia se une nuevamente. Viene la armonía en la pareja matrimonial. Viene la armonía entre padres e hijos. Se, va esa, se cae ese muro de separación entre padres e hijos. Hay comunicación ahora en la familia. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya no más división, ya no más pleito. Tu hogar, tu casa es un lugar de paz, un remanso de paz. No de pleito, no de contienda. Eso se va. De tu familia, ese mal ambiente en el hogar se va. Invita al Señor Jesucristo que sea el centro de tu hogar. Invita al Señor Jesús que sea realmente el centro de tu hogar, no de boca, sino de una realidad. Que la paz de Cristo esté allí. Que toda persona que llegue a visitarte sienta la paz, sienta que el Espíritu Santo está allí. Que es un ambiente diferente, un ambiente de bendición. Lo declaramos, yo lo declaro en mi hogar, lo declaro en tu hogar, en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, que la presencia del mismo Dios estará allí, pero no puede haber pleito, no puede haber contienda, donde hay pleito, contienda, disensiones, cosas malas, el Espíritu Santo no está ahí, la presencia de Dios no está. Hoy declara tu casa territorio de paz. Hoy declara tu casa un territorio de bendición, un territorio de paz, donde la armonía, donde la presencia de Dios estará allí y tú te gozarás en él. Y las bendiciones vendrán una tras otra en tu familia, en tu hogar, para tus hijos. Y las cosas que hoy andan mal serán restauradas. Las cosas que hoy no están marchando como hoy serán arregladas por el poder de Dios. Y lo que las cosas que sean malas serán quitadas en medio de tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor, porque hoy desatamos la bendición de Dios sobre tu familia. Hoy declaramos que la bendición de Dios fluirá en tu familia. Y el enemigo que ha puesto ha metido sus garras en tu familia te irá. Tendrá que irse en el nombre de Jesús de Nazaret Lo declaramos por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos. Eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Nuestra familia está en tus manos, Dios. En tus manos está nuestra familia. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en este nuevo día. Le damos las gracias al Señor por estar aquí nuevamente orando por todas las peticiones que ustedes que han puesto en su, en su mente y en su corazón. Y para orar a aquellos que han pedido también que oremos por, por ellos. Le damos gracias al Señor porque Él ha permitido de estar aquí. y y ha permitido también de que estuviéramos en este mundo todavía, y le damos gracias a Dios por eso, estamos agradecidos por él, por muchas maravillas que él está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas En el, en el en Mateo 16, 19 dice, Te daré la llave del reino de los cielos, lo que tú haces aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esta es una palabra que el Señor nos da en esta mañana, porque Él nos da nos da este poder para desatar todo lo que el enemigo ha querido quitarnos, lo que el enemigo ha puesto en nuestra familia. En esta mañana oramos por aquella persona y por aquella familia que se encuentran atada en un problema, que se encuentran atada en, en una enfermedad, que se encuentran atada en cualquier circunstancia. Esta mañana el Señor te dice que, de, que desate todo lo que te tiene a ti agobiado, que te tiene a ti acongojado. Lo que tiene a ti en problemas, en dificultades. El Señor en esta mañana te está diciendo: desata toda ruina, desata todo toda miseria en el nombre de Jesús. Quita todo, suelta todo ataduras que hay en tu hogar, en el nombre de Jesús. Sea la atadura de algún santo que tú tienes, eso es una atadura que tienes en tu casa. Desátala en el nombre de Jesús. Desata toda oración que es contraria de las oraciones que le hacemos a Dios. Desátala en el nombre de Jesús. Porque a veces hacemos oraciones repetidoras y eso no le lo al Señor. No. Tenemos que hacer una oración que vaya directamente al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Dios no está colgado en ese madero. Dios no es un Dios de yeso, no es un Dios de palo. Dios es un Dios vivo. Y Él nos escucha nuestra oración. Y Él nos dio esas llaves para desatar toda atadura que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. En el nombre de Jesús desatamos en esta mañana. Toda ruina se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda miseria, toda escasez en el nombre de Jesús de Nazaret. Que salga todo, que suelte todo lo que el diablo le ha querido quitar a nuestra vida, a nuestro hogar. Hay hogares que ahora mismo están pasando por dificultades, que tienen una atadura de miseria. Ahora mismo de ruina se va en el nombre precioso de tu Dios Jesucristo y queda libre de toda atadura. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado ese poder para desatar todo lo que nosotros tengamos en nuestro hogar. Muchas familias padecen de muchas ataduras. Muchos hijos padecen de muchas ataduras. ¿Por qué? Porque primeramente, para que esas esa ataduras salgan de nuestro hogar, tenemos que buscar en la presencia de Dios, para que sea el Señor limpiando nuestra casa, limpiando nuestra vida. ¿Y, qué, ¿Y por qué el Señor nos dice así? Porque Él no quiere que nosotros sigamos viviendo como el, el enemigo nos tiene. como el, como el enemigo lo quiere tener atado a él, y nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces hay hogares que no son hogares que son bendecidos por Dios. Hay parejas que se han unido, pero esa pareja no viene, esa unión no viene de parte de Dios. Esa es una atadura que tú tienes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar que el Señor nos una, que el Señor nos bendiga. Hay personas que, que piensan sí de, de unirse o de casarse con, peso, con, con una persona equivocada. ¿Por qué se casan con una persona equivocada? Porque no esperan. Ni que Dios le dé su verdadero esposo, sino que se casan y a los pocos días, a los pocos meses, ya están separados. ¿Por qué? Porque es que Dios no ha bendecido ese hogar, esa pareja. Y por eso ahí hay una atadura. Y dile al Señor que te quite esa atadura que tienes en tu hogar, en tu vida. Dile al Señor. Si estás soltera, si no estás casado, dile al Señor que te, que te dé su verdadero esposo. Dile al Señor que sea Él bendiciendo tu hogar a tus hijos. Hay muchos hijos que están en la calle. Hay muchos hijos que han abandonado. Hay muchos hogares destruidos. ¿Por qué? porque han pensado de la manera diferente y no han pensado de la manera como Dios quiere que nosotros pensemos. A veces pensemos, pensamos ligeramente, pero no vamos directamente al Dios Todopoderoso que Él nos da la sabiduría y nos da esa, esa inteligencia para seguir adelante. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana para que... Ahí donde tú estás, si tú eres una de esas que tienes de dificultad en tu hogar, pídele, Señor, que, que te desate de toda ligadura, de toda atadura que tengas en tu vida. Sea una atadura de alguna enfermedad, eso es una atadura que tú tienes. Una atadura que tú tienes en, en el vicio, en la drogadicción, eso es una atadura que tú tienes. Una atadura de la mentira, una atadura del engaño, una atadura que tú tienes de lanzar palabras obscenas, eso es una atadura que tú tienes. Una atadura de que estás, que una atadura que tú tienes de estar hablando de la otra persona, mal de la otra persona, eso es una atadura que tú tienes. Estar en chisme, en cuento, eso es una atadura que tú tienes. Pídele, al Señor, que te quite todo eso en esta mañana, que te haga libre, ¿sí? para que la bendición pueda llegar a tu vida, para que tú puedas andar, seguir. Tienes que decirle al Señor que te liberte de toda atadura que tú tengas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Por ti, te damos gracias al Señor en esta mañana por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tu empleo que tiene, por todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Dale gracias a Dios en esta mañana. Y si tienes alguna atadura, dile Señor que te liberte de toda atadura en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre y Dios que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, todas las maravillas, Dios bendito, que estás haciendo y vas a seguir haciendo, Padre amado, bendito. Padre, mira cuántas familias se encuentran en, con problemas, con dificultades, Padre. Pero en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que desate, Señor, de la gloria. Toda atadura, Padre, que tenga esa familia, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. La atadura de la miseria, de la escasez, Señor, de la enfermedad, del vicio, de la ruina, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que el enemigo suelte todo lo que nos tiene, lo, que lo que te tiene atado. Que el enemigo suelte todo la bendición que tiene retenida en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo desatamos en esta mañana, para ti y para toda tu familia. Le damos gracias al Señor de la gloria, porque Él es el único que nos puede ayudar, nos puede sacar adelante y, de, y nos puede limpiar de toda atadura, de toda ligadura. Él es el único. Así que te invito en esta mañana que sigas orando para que el Señor te liberte de toda atadura que el enemigo te tiene en tu hogar y en tu familia. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Y amén. Seguimos orando a favor de toda familia que tiene conflictos. En este día oramos para que el Señor sea desatando esa familia que vive con problemas, con dificultades. Los hijos que están cogiendo mal camino, oramos en el nombre de Jesús para que vuelva la paz, la tranquilidad y tengas una familia feliz. Que tu, esos, esos conflictos se vayan de tu familia, se vayan de tu hogar. Tu casa sea un remanso de paz. y la bendición de Dios se vea ahí en, en tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Dios mío, por toda familia que pasa, pasa crisis, pasa dificultades, está atravesando problemas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, trae la bendición al hogar, a la familia. Provee, Señor, de manera especial para que los hijos puedan estudiar. Los hijos puedan desarrollarse, Señor, en todas las áreas que son necesarias para un mejor vivir, Señor. Pero sobre todo, que crezcan espiritualmente. Que el hogar tuyo sea un hogar donde los hijos se edifiquen en todas las áreas, pero principalmente en el área espiritual. Que crezcan bajo la dirección de una enseñanza guiada hacia la palabra del Señor. Que vean en sus padres personas que respetan a Dios, temerosas de Dios, que acatan la palabra del Señor, que son obedientes a la palabra del Señor. Dios mío, oramos para que tengamos hogares victoriosos, hogares felices, hogares donde la bendición de Dios se vea. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta madrugada, en este precioso día, para que tu familia sea bendecida. Sea desatada toda pobreza, se vaya de tu hogar, toda ruina, toda escasez. Esa deuda sea cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Que vengan tiempos de bendición para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, declaramos que tu presencia estará en mi hogar, estará en tu hogar, en el nombre poderoso de Jesús, de una manera permanente, que te agradaremos a ti, Señor, que te bendeciremos, te honraremos, Señor, con todo lo que digamos, lo que pensemos, Señor, y lo que hagamos, en el nombre poderoso de Jesús, será el Señor bendecido siempre en nuestro hogar, porque declaramos que Jesucristo es el centro de mi hogar, Jesucristo es el centro de mi familia. Y todos mis hijos, todos mis familiares serán de Cristo, serán para Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que aún no se conocen, te conocerán en el nombre poderoso de, su, de Jesús de Nazaret y sus vidas serán transformadas. Sus vidas serán llevadas a un nivel espiritual superior. Estarán la bendición tuya en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío, porque sabemos Dios de la gloria, que cuando somos temerosos de ti, Señor, la bendición tuya viene a nuestra familia. Tu palabra también dice en el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y todo y en todo te irá bien. Hoy declaramos que esa palabra se cumple en tu familia. Tú que eres temeroso de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu familia en las manos del Señor. No te des por vencido, no te des por vencida. Tus hijos aún pueden retornar al camino correcto. Aún tus hijos, aunque estén lejos ahora del Señor, Él los traerá a su redil. Tu oración es importante, madre. Tu oración es importante, padre, por tus hijos. Ora por ellos. No te des por vencido. Tal vez ya te ha dado por vencido, te ha dado por vencida. Pero hoy retoma nuevamente la oración por tu familia. La oración por tus hijos. La oración para que tu hogar sea un hogar de bendición. En el nombre de Jesús de Azaret. Hoy es un día para batallar por la familia, hoy batalla por su familia, la hermano y al señor, Dios es un Dios de familia recuerda la familia la creó Dios y Dios tiene cuidado de la familia y Él tiene cuidado de tu familia Él está esperando que tú mi estimado hermano hermana, retomes esa oración por tu familia con fe y también haciendo las cosas correctas, obedeciendo la palabra del Señor para que tus oraciones no tengan estorbo, deseo que hoy bendiga a Dios tu vida en gran manera en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontraremos en el próximo tiempo de oración. Dios te bendiga.